Bienvenidos a nuestra charla de los lunes. Y hoy traemos un tema especial de cómo descubrir y desarrollar mis talentos. Bueno, para ver nuestras habilidades, nuestras destrezas, todo lo que en la vida, en esta vida se nos ha dado más fácil, vamos primero a hacer un espacio de tranquilidad, de paz y de reconexión. Entonces, por ahora suelten lo que sea que tengan esos en regazos, Entonces, de forma bien cómoda. Y las que nos están siguiendo desde el Facebook también hagan su momentito de relajación, de tranquilidad. Y voy a enfocarme por unos instantes a volver a estar aquí, ahora, sintiendo la magia de este tiempo presente. apreciar el pasado, por todo lo que trajo para aprender, para descubrir esa fuerza que vive en mí, y que soy yo. Y hoy, tomando una respiración profunda, y al exhalar, volver a sentirme que soy un ser fuerte, un ser capaz que hasta el día de hoy ha resuelto, afrontado y tenido tantos logros. Y este ser que soy hoy. Va a construir a cada paso, con cada acción, sembrando esas semillas de paz, de alegría, de esperanza y de sueños germinándose, construir ese futuro. Feliz. Hoy, en este instante de mi vida, puedo volver a apreciar el ser único que soy, el alma cumpliendo su rol, un ser de paz, Tranquilidad Y luz Sentir mi corazón agradablemente Libre Simplemente sintiendo Lo que realmente soy Y con esta agradable sensación, poco a poco, volverme a sentir ahora aquí, en esta silla, en este lugar. Om Shanti. Eh, la definición de talento es las cosas que se me hacen paz, a mí y a cada persona, ¿verdad? Entonces son esa capacidad de más natural, más liviana, más tranquila, de que me salen cosas bien. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene sus talentos ocultos a veces, o algunos son muy visibles. Entonces, por ejemplo, tiene que ser un talento lograr, no escuchar a alguien, entender lo que hay en su corazón y darle esperanza para entender que tiene fuerza para resolverlo, que las psicólogas tienen. Alguien que pueda tener el talento de... Aprender idiomas y a lograr captar los sonidos y a traducir y a entender para que otros también entiendan. Entonces, también una capacidad que puede ser natural, pero que se puede desarrollar. Capacidad del arte, como está diciendo María, y capacidad también de saber qué ingredientes mezclar, cómo mezclarlos, cuándo mezclarlos, para generar una comida rica, ¿verdad? Que no todos tienen la cuchara con buen sazón, como dicen por ahí. Entonces, cada una de nosotras, cada uno de nosotros sí tiene muchos talentos. No hay ni un solo ser humano que no tenga un talento. Entonces, lo importante de aquí y de hoy es reconocer que mi talento propio no necesariamente tiene que ser igual al talento de nadie más, porque en la sociedad nos han tratado de encajarnos y de amoldarnos y que el talento se tiene que desarrollar solo de cierta forma, en cierto camino y nos ponen a competir entre los otros. A veces la competencia puede generar resultados que sí, uno se pone determinado, se pone a entrenar y hace cosas y logra ir superando sus límites. Pero también genera un sentimiento de que nunca soy suficiente porque los demás alcanzan su talento de forma distinta a mí. Entonces aquí la forma espiritual es volver hacia adentro, hacia mí misma, hacia mí misma y saber que ese talento está en mí, soy yo. Y que soy yo el que tengo mi propio proceso y la forma individual, personal y especial de demostrarlo. De, de traerlo a la práctica, hacerlo vivo. Entonces, el paso uno que vamos a hacer ahora con esas hojas que les pasé. Y aquí, a los que están en Facebook, lo pueden hacer en sus casas también. escribir en su celular, en alguna cosa, pero es personal, ¿verdad? No, no lo vamos a poner aquí a, a compartir en el chat. Bueno, si quieren también, pero la cosa es más como un eh, ejercicio de de volverme a dar cuenta, lo bueno de escribirlo es que para mí se hace más claro, y para mí yo lo puedo apreciar y me, y me puedo volver a, a darme cuenta de lo que sí hay en mí. Entonces, paso uno, vamos a ver eh, cinco cosas que ustedes sienten que pueden ser sus talentos, las cosas que les salen naturalmente fáciles, porque se le ha salido y se le ha hecho en alguna tarea en particular, alguna cosa que ejecutan de forma naturalmente fácil. Muy bien, entonces vamos a escribirlo cada uno en su hojita yo me he dejado aquí, en su ojita o ustedes que están en sus casas, o pueden hacer en sus aparatos o donde tengan para hacerlo Solo cinco cositas, así lo que les salga más rápido y fácil, que sea lo que son mis talentos. Entonces, ahora, dejemos, si todavía hay tiempo para, para después para reflexionar más talentos. Ahora vamos a apuntar al, al ladito de esos talentos, cuáles sienten que son las cosas que se les hacen más difíciles. ¿Cuáles son sus mayores dificultades en esta vida? Hacer o sea, las tareas, capacidades o incluso eh, virtudes que se les hace más difícil poner en la práctica. Y de cualquier tipo, ¿verdad? Puede ser así una virtud que le cuesta hacer, algo que le cuesta dejar de hacer, otras cosas también. Listo, Luis y Margarita. Muy bien. Está más rápido este, eh? <ríe> Ay, me faltan los... A ver, entonces, ¿les fue más difícil las dificultades o más difícil los talentos? descubrir? Entonces, bien. Es importante de los dos lados, ¿verdad? Porque uno siempre hay cosas que tiene que desarrollar, que tiene que mejorar. Y es bueno saberlo, pero a veces donde se nos va un poquito cosas que también el darse cuenta de eso requiere mucha madurez para no entrar en un estado de presión. Entonces es importante reconocerlo, pero saber que eso no es algo que me define totalmente lo que soy yo. Puede ser algo que he aprendido y que puedo cambiar. Entonces con eso es enfocarme en que sí tengo talentos. Por lo menos de los tres ahí que logré encontrar, o de los cinco, a ver, lo dijeron, las cosas que se me hacen más difíciles fueron las que más duraron y parecido. Entonces, sí, a veces también ver en lo que uno le es difícil requiere de esfuerzo, ¿verdad? También es como estar en un estado bueno, porque si lo hago cuando no me estoy sintiendo bien y me veo lo que me es difícil, es como hacerme la y ya a mí misma, ¿verdad? Y hacerme sentir peor. Entonces, ahora la idea de eso también es entender un poquito la otra parte. A veces también, o sea, de los que le salió así, ustedes decían, "Ay, en cinco segundos, un segundo cada habilidad, cada cosa. O a veces incluso en, en, cuando uno le dice en una entrevista de trabajo, verdad que le dice, a ver, diga, ¿cuál es su mayor defecto? Y ¿Cuál es su mejor habilidad? Y uno siempre trata de pensar algo que no haga quedar bien y después no <ríe> sentir algo. Que le hagan el trabajo, bueno, los que han ido a entrevistas de trabajo. Pero a veces es más fácil ver las habilidades que hay en otros. Si yo les dijera que reconozcan la habilidad de una persona que usted admira, ¿hasta cuánto lograrían en, en reconocer cinco habilidades de esa persona que se está mirando? Y, y depende de la persona, ¿verdad? Porque a veces uno no le cae bien a alguien y no le ve habilidades tampoco. Pero entonces es importante en este punto volver a entender que todas las almas humanas, incluyéndome a mí, es, tenemos habilidades, tenemos estos talentos y estas cosas naturales que nos hacen cumplir nuestro rol, nuestro papel y que, de hecho, a veces uno ni sabe que las tiene hasta que se enfrenta a algo que la hace uno ponerlas en la práctica. Entonces, en esto es, es volver a sentirme, porque muchas de las habilidades también es como de, de saber que es mi proceso de vida es venir a aprender, a desarrollar, a aportar, a dar. Y que lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy haciendo, no es solo para mí. Puede ayudar al mundo o a alguien más. Y cuando yo logro desarrollarlo, puedo inspirar a otros a darse cuenta que pueden también. Entonces, también tenía una cosa así, me estaba acordando ahorita de, de cómo, eh, bueno, yo estuve eh, aplicando cuando estaba jovencita. <ríe> mis 20, un montón de becas por todas partes hasta que... Logré una y me fui eh, con beca a sacar una maestría y después entonces tenía mis amigos y decían, pero usted cómo logró esa beca, ¿Cómo es que ve usted porque tiene patas, usted que tiene conexión y yo no, usted no sabe cuántos lugares apliqué, a cuántas cosas hice, cuántos me rechazaron, verdad, y es un proceso que uno tiene que hacerlo, pero si uno no lo hace o si uno no averigua, si no pregunta a alguien que ya lo hizo y así, porque también anduve buscando por todo lado gente que se había ido porque yo tenía muy determinado que quería ir a explorar el mundo, no sé si mover a ir a alguna otra parte a, a estudiar más. Entonces, cuando uno quiere, uno hace, o cuando a veces la vida le pone y uno está abierto a aprender y a darse cuenta, uno también le sale de forma natural una, una reacción de hacerlo a como corresponde. No sé si les ha, ha pasado, ¿verdad? Así como, por ejemplo... Bueno, de las habilidades de aprendidas cocinar. Bueno, no todo el mundo, no <ríe> una amiga que dice que se le quema el agua. No eso, que una vez había puesto a calentar agua y se le olvidó y, y se le quemó la olla. Pero, pero creo que también es como de cuando uno tiene la, la, las ganas y además poner la atención de aprender, por lo menos calentar el agua sin que se le queme la olla. <ríe> o una rosera muy fácil de poner las cosas y que esté lista automáticamente. Pero en este caso estaba sintiendo que la vida a uno le va poniendo en el camino las cosas que uno necesita ir desarrollando también. Y en momentos cuando uno está bien y está abierto a aprenderlas y a encontrarlas y a, a que uno sí puede afrontar lo que la vida le está trayendo, se desarrollan fácilmente. Pero en otros momentos en que uno rechaza, uno no acepta y uno tal vez cuestiona por qué la vida trae estas cosas. O tal vez uno no se siente capaz, que es ahí el, el, el talón de Aquiles de mis habilidades, cuando yo estoy en un modo de, de no puedo, de no puedo, no puedo. Y muchas veces pasa cuando, me acuerdo, ya tengo un trauma con un curso que se llama álgebra lineal que Fue el primer curso, bueno, llevé al mismo tiempo que, que cálculo uno cuando entré al agua y yo decía, ah, sí, las matemáticas, facilísimas, porque en el colegio ni estudiaba y pasaba bien, pero <risa> entré al agua y fue así como, no era así, ¿verdad? Ya <risa> tenía que estudiar y poner atención y no le entendía a la profesora nada de álgebra lineal y me pareció maravilloso que el año pasado una de mis estudiantes de un décimo e hizo toda una investigación y desarrolló todo aprendiendo la algebra lineal desde el colegio. Entonces, yo dije, usted no tiene idea cuánto trauma tengo yo en ese curso. Y usted lo hizo toda una, una exposición bonita de, de, de cómo codificar cosas usando la algebra lineal. Y yo dije, mira, tenía una aplicación que yo en la U nunca la vi. <ríe> y nada más me traumé con ese curso. Pero entonces, eh, me acuerdo de mí misma que cuando me trataban de explicar, yo decía, no entiendo, no entiendo, no entiendo, y me bloqueaba porque era como que no estaba preparada para aceptar que podía entenderlo, porque como que solo veía los números en una matriz y ya no entendían para qué servían y cómo servían, ni delante ni atrás. Entonces hay situaciones en que uno mismo está bloqueando sus propios talentos. Eh, pueden ser traumas del pasado, pueden ser situaciones que van arrastrando o cosas emocionales que le ha causado eso también, ¿verdad? Es como llegar al examen porque no había estudiado nada y estaba acostumbrada en el colegio a ir a las clases y después el examen sin estudiar y lo resolvía. E hice eso en mi primer examen de álgebra lineal y solo sabía poner mi nombre. no Sabía nada más porque no había entendido en clases hasta que y no había estudiado. Lo confieso. Entonces ya, ya con eso también es entender que a veces también uno tiene que tener paciencia. paciencia con mi propio proceso porque no todo me va a salir bien a la primera. También hay un proceso de aprendizaje detrás de ciertas habilidades. Hay otras que sí salen naturales. Por ejemplo, estaba viendo un video de una niñita pequeñita que desde que era una bebita ya se ponía a cantar y, y sonaba bonito. En cambio no me ponen a mí de pequeñita y no sonaba tan bonito. ¿verdad? Entonces hay gente que ya lo trae, esa, ese talento natural. Pero hay otros que sí pueden ir desarrollándolo con la práctica y con ciertos ¿verdad? ejercicios y... y y ya protocolos para cantar más bonito. Pero entonces, primero es entender que es el estado en que estoy yo que me va a descubrir, ayudar a, a descubrir, entender y darme cuenta que sí tengo talentos. Y que cuando estoy en un estado de bloqueo es que hay algo detrás de eso, otra emoción, alguna, otra limitación de que no me está dejando entender que sí lo tengo. Y que cuando no lo he logrado soltar o no lo he logrado abrir, para mí a veces son como, como barrotes en que uno se va encerrando. Porque a veces son situaciones que dices que no, porque a mí siempre me ha costado algo. ¿verdad? O no, porque por más que me enseñaron, no lo voy a lograr. O mi situación económica en este momento no. Y no me atrevo a hacer cosas y que tal vez eso me va a ayudar a mejorar mi situación económica en, el, en algún caso. Tal vez con una relación que siempre he estado mal y no he tratado, o he tratado alguna cierta forma de, de afrontarlo, pero ya no me atrevo a hacer nada más porque siempre me sale enojo o alguna otra cosa con esa persona. Pero cuando uno se abre, se sale de ese barrote, de esa cárcel de limitaciones que uno mismo se ha puesto, hay muchísimo que el alma empieza a desarrollar. Y para mí eso ha sido una cosa muy linda también de empezar a verlo inspirándome en otros. O sea, no usar a los otros como que han impresionado que ellos están allá en un altar y yo no, ¿verdad? Y que no lo voy a lograr llegar a su estado porque, como dije en el principio, esa no es la idea. Sino enfocarme en cómo hacerlo yo. Entonces, eh, parte de eso es también ir, ir explorando en, en, en qué son esas dificultades. Y hay muchas específicas en cada uno, pero ahí estoy sacando tres en particular. Que no me están dejando desarrollar esas habilidades. ¿Qué es los bloqueos que estoy teniendo? Entonces, en la primera es cuando tengo una baja oficina. Entonces, cuando no me estoy sintiendo bien con lo que soy. Cuando en este momento me estoy identificando con algo que me salió mal. Entonces, siempre eso es como del sentir que una vez no pude, dos veces no pude, entonces nunca voy a poder. O que alguien... Esa es la tercera, pero bueno, eh, cuando estoy en un estado de, de, de túnel, ¿verdad?, de, de tristeza, de que no veo más allá, que solamente está el problema y yo y no hay salida, estoy, estoy, no hay solución, no hay otra forma de hacerlo y la forma que estoy tratando de hacerlo no me sale bien. Y muchas veces también es, es porque cuando yo misma me hago la zancadilla, como estaba diciendo antes, a veces es, estoy tratando de hacer algo, pero haciéndolo... No dando todo mi ser cuando lo hago, sino es haciendo la media. O sea, a veces es como me atrevo, pero a poquitos, pero con miedo. Entonces no lo hago al 100%, lo hago como al 50%, al 30% y ahí trato como con media patita. Es como cuando, recuerdo, tenía un, un, una amiga que decía, va a aprender a flotar, solo suelte, se suelte. Y decía, me estoy soltando, me estoy soltando, pero siempre dejaba una pata para abajo. Entonces el cuerpo no lograba hacer el, el estado de de densidad diferente para que pueda flotar de forma natural. Pero entonces, a veces hacemos eso, como que lo hago, pero a medias. Entonces, no estoy lográndolo porque hay algo detrás, como de temor, de, también de sentir que no lo voy a lograr, de un estado cíclico de mí misma, de estarme diciendo siempre, no, usted no puede, usted no ha podido, usted nunca lo va a poder hacer. Entonces, es como que no me sale. Y yo mismo dije, ve, yo sabía que no me iba a salir, entonces, cómo volver a mejorar mi autoestima, cómo volver a enfocarme en algo muy distinto, es la clave, paso uno, para volver a un estado de apertura, de naturalmente saber que se pueden desarrollar los talentos. Y para eso, para mí, en, en este momento, ha sido clave, clave, clave la práctica de la meditación. Porque uno mucho, mucho ha basado todo su, su valor, todo de lo que uno mismo se va sintiendo capaz o incapaz en la imagen que tienen de otros sobre mí. O en lo que si voy logrando calzar en las etiquetas que me han puesto otros o que yo misma comparándome con otras personas dije cuando llegue ahí lo voy a lograr. Y a veces uno ha llegado a lugares, ha hecho cosas, pero después ahí se siente vacío, ¿verdad? Era como esto era todo lo que tenía que lograr, ¿y ahora qué? A veces, bueno, soy el chiripó y me duele mucho la rodillas espero cuál es el siguiente reto. Entonces siempre es como, como un anhelo ir más allá, pero sintiendo que nunca soy suficiente. Y eso es porque mi valor ha sido siempre hacia afuera hacia las cosas que no puedo controlar o las cosas que voy controlando, pero que en realidad no van aportando a lo más esencial de la existencia, que soy yo misma, el alma. Entonces, en realidad, el alma trae su plenitud al existir, pero se nos ha olvidado disfrutar del camino, y disfrutar de que incluso el proceso de aprendizaje es parte entretenida de mi camino y de mi recorrido. Entonces, para mí ha sido así, clave, clave, estos espacios de paz, de tranquilidad, de recarga que trae la meditación, porque me ayudan a centrar y enfocar toda mi atención en volver a disfrutar donde estoy, que es donde tengo que estar. Y no tanto en donde tengo que estar llegando, porque sí voy a llegar a mi tiempo, a mi proceso, pero si yo voy disfrutando ahora y voy volviendo entonces a sentir que puedo dar todo de mí ahora, que me ayuda en la meditación a sentir eso, y a limpiar tanta bulla, a sacar la oscuridad del miedo, las dudas, es cuando estoy en esos espacios tranquilos, de paz. Y la otra es la parte de paciencia. sé este tantos de ustedes aquí les ha pasado que uno mismo, por ejemplo, ya les dije, de ese curso de matemática, bueno, después llevé cálculos y sí los pasé, pero ahí fue como... Porque me, me, me puse a estudiar con otros y a ver cómo resolver las cosas para la que pues, se me hacía difícil, cómo lograrlo. Pero muchas veces que han habido cosas, por ejemplo, aprender a tocar guitarra. Y yo veía así mi hermano tocar los instrumentos como si nada, pero sí practicaba mucho. Yo dije, ah, voy a grabar con el cancionero y aquí estas son las notas y voy yo a aprender a, a tocar guitarra y siempre sonaba feo. No, por más que supiera ahí las posiciones de los dedos, nunca me sonó bonito, porque lo hice como unas cuatro veces y ya me cansé. Entonces también hay que tener paciencia del proceso y de uno mismo. Y saber que hay cosas que salen más rápido, otras que no. Y hay momentos igual en la vida que tal vez no era el momento para hacerlo así. Porque a veces, bueno, yo y le vamos a decir que es un rasgo de determinación o terquedad, <risa> que uno a veces quiere que las cosas salgan de cierta forma en el momento que uno quiere, pero no están las cosas listas para salir así. Entonces, parte del reto es volver a ser paciente, reconocer el camino y saber que uno tiene esa capacidad, pero a su tiempo de vida. Es como que uno no va a sacar las galletas antes porque sabe feo, <risa> tiene que llevar su proceso de cocción, para que queden crujientes y ricas y tampoco que se pase el tiempo porque si no se nos queman. Y eso solo depende un minuto en el fuego y ya se quemaron, ¿verdad? Me ha pasado. Entonces, como también hay, hay situaciones que yo quiero forzarlas a que salgan de cierta forma en el momento en que quiero, pero todavía no he llegado a ese tiempo. Entonces, saber que va a estar bien, saber que va a estar ahí, pero tengo que seguir con mi propio esfuerzo, con mis propias manos construyéndolo hasta que ya sí salga que ya se da. Entonces, paciencia se desarrolla con la vida. A <risa> llevando palo no sé lo paciencia, pero en realidad es entender el proceso. Para mí me ha ayudado mucho eso, entender mi propio proceso y además aceptar que ha sido así clave, que cada persona tiene su propio proceso, sus propias visiones de, de las cosas y su propia forma de hacer eso. Y ha sido clave entender que está bien ellos también están bien, <risa> que no nadie lo tiene que hacer exactamente como uno dice y como uno quiere que lo hagan. Bueno, ciertas cosas sí, porque hay protocolos que seguir, <risa> que si no hay, eh, hay tortas, pero también cada uno seguirá a su tiempo, a su ritmo, entonces paciencia conmigo, paciencia con la vida y paciencia con los demás, mucha paciencia. Y el último de los obstáculos es... Las influencias. Entonces, lo que dicen los demás, lo que hacen los demás, lo que me dice la sociedad para mí, pero también hay influencias que vienen desde mi propio corazón. Yo deseaba lograr ser como alguien, como alguien que impresionada con alguien. Dije, ay, si algún momento yo lograra ser así, pero jamás voy a tener la paz que tenía de Yankee, digamos. Que no pone así la meta máxima que ha sido nuestra... Bueno, fue nuestra directora por muchos años y en el 2020 se nos fue, en, en, después de 104 años que estuvo cumpliendo un rol muy lindo y ella logró con toda su determinación y más de 80 años de meditar un estado tan lindo, tan dulce, que con solo estar sentada a la parte de ella no se sentía bien. Entonces... A veces si se pone a comparar así como lo que me falta a mí para llegar a ese estado son 80 años, ¿no? <risa> cada uno tiene su rol, cada uno tiene su papel, entonces a veces son situaciones internas o del pasado, de, de experiencias del pasado que tal vez ya no son mi presente, pero yo las sigo arrastrando. No tengo que reaccionar igual a todas las personas que me tratan de una forma similar, que tal vez he sido yo la que sigo reaccionando de cierta forma y por eso provoco ciertas cosas. Entonces, por eso también entender que hay influencias que tengo que soltar de mí misma, de mí mismo. Hay cosas también que no siempre tengo que tener la razón, son como reflexiones que yo misma me he hecho para ir logrando soltar cosas que hacen bulla y que obstaculizan Darme cuenta que sí puedo, que sí puedo estar tranquila, que sí puedo ser paciente, que sí puedo aceptarme, aceptar a los demás. Y bueno, siempre la bulla de las que dicen los demás. Ah, no, usted si no chapa para la matemática, así sí, ¿verdad? Entonces, en eso estaba pensando de las de los personas que uno más le han dejado y son las personas que han creído en uno y le han hecho ver a uno lo que uno no ve en sí mismo o no en sí misma, ¿verdad? Entonces, gente que le ha inspirado a uno a encontrar esa habilidad que uno tenía que, para otros es muy evidente, pero para uno a veces no. Entonces... Sí he tenido esos lindos maestros y maestras en la vida, pero para mí también ha sido esencial esa conexión suprema con esa madre tan dulce, tan dulce del alma, que de, de sentir a Dios como una madre que le está enseñando a usted, que es un hijo muy bueno, que lo acepta tal y como es y que, que uno puede sentir la forma en que el alma suprema lo vea a uno y le guía a que uno pueda llegar a ese nivel. Entonces... Eso ha sido también el limpiar esa, esas influencias y usar influencias que sí recarguen, influencias que sí me dan esperanza, influencias que sí logran, más bien influencias serían inspiraciones, de que sea una influencia más como una bulla que me atrapa y una inspiración es una luz que me guía. Entonces, ¿cómo quitar la oscuridad? Volviendo a traer esa luz de esperanza en mí y en, en los demás también. Porque cuando yo confío en mí, a veces uno confía más en otros que es lo mismo. Entonces a veces dicen, no, los demás me tienen que ayudar a resolver las cosas porque saben cómo resolver mejor. Entonces solo sigo consejos de otros. Y nunca hago mi propio proceso de mirar si podría hacer tal cosa. Y a veces no me salen bien las cosas y le echo la culpa a los demás. Entonces en ese momento es como, sí puedo, yo tengo esa capacidad, nada más tengo que darme mi espacio, mi tiempo de volverme a escuchar más allá de la bulla, de compararme con otros y lo que los demás me han dicho de lo que soy y lo que yo creo que yo debería ser de forma limitante, ¿verdad? Entonces. Bueno, si quiere, antes de la siguiente, hacemos una paradita de, de paz, ¿les parece? Entonces voy a sentarme en un espacio tranquilo adentro de mí. Y voy a inhalar profundo y volver a tomar control de mi corazón, de mi mente y de todo lo que estoy sintiendo ahora. Un control fácil y natural. Poco a poco. voy a llevar a mi corazón a un manantial de agua fresca a ese jardín interior dentro y voy a dejar al corazón bañándose en esas frescas aguas sentí que el fluir de esa agua por mi corazón va sacando todo el sufrimiento Así como cuando se lava la ropa y se remoja con detergente, jabón, las manchas, la grasa, la suciedad, se va saliendo, soltando de las fibras de la ropa con el agua con que se enjuaga el jabón que arranca esa grasa. Poco a poco la ropa se va limpiando, el olor se va, la suciedad. Se lava. Hoy. En este segundo. Vuelvo a sentir mi corazón. Mi mente. Y al alma entera. En el agua de amor. Del ser supremo. Voy a sentir como su energía de amor profundo hacia mí. Como su mirada de esperanza y de reconocer quién soy yo. Va sacando esas manchas del alma. Va limpiando del ser Todas esas huellas del pasado de mi corazón Dios, como un lavandero Va lavando mi corazón Mi mente, mi memoria y puedo sentir burbujeante ese jabón de amor profundo que nunca nadie había tenido tan intensamente, inquebrantable, inagotable. Ese amor que me acepta, me sana me levanta y me ayuda a caminar por mis propios pies. Ese amor burbujeante en el alma, arrancando de mi memoria hasta el miedo profundo, haciéndome sentir que el alma es capaz que lo que soy yo, esa esencia viva que soy, nada ni nadie le puede hacer daño. El cuerpo es pasajero, expuesto a cambios, expuesto. Al tiempo, el alma va volviendo a brillar con su propia luz que había sido opacada por toda esa suciedad de influencias, de miedos, Y puedo volver a sentir el brillo surgir en mí. El alma suprema está logrando lavar hasta lo más profundo en mi ser toda esa suciedad que se había acumulado, haciendo liviana pacífica, valiente, fuerte, al alma que soy yo. Y me dejo remojar aún más en su amor, en su compañía, en su comprensión profunda hacia quién soy yo. Y me ayuda a entender la fuerza que vive en mí, la fuerza que soy yo. Restriega con cariño y paciencia hasta lograr soltar de mi corazón esos recuerdos profundos de dolor. Y me sana, me conforta, me nutre. Vuelvo a sentirme profundamente amada por esta dulce Madre Suprema, por Dios como el que lava esta ropa del alma con su amor, su fuerza divina y su gran paciencia. Puedo sentir que voy saliendo, reluciente, rechinante de limpieza, que soy un alma fuerte y capaz. Soy. Pureza y amor, y con esta agradable sensación en mi corazón, poco a poco, vuelvo al aquí y a la hora mejor. Esa es una cosa que me ha gustado mucho de usar, de cómo usar al alma suprema para también ir sanando esas cosas y ir despertando esos talentos que yo no veía a mí misma. Entonces, mucho de eso es también, esa limpia que hay que hacer en el alma, ¿verdad? Que solo el alma suprema puede hacer. Y entonces, ahora hay otro enfoque. ¿Ustedes creen que, que uno ya nace con todas las habilidades que podía tener? Digamos, alguien que, que fuera músico ya nació músico, alguien que es artista ya nació artista, o a, a sus propias habilidades ya están dispuestas desde que nació, con genética, <risa> o pueden ser aprendidas, adquiridas con el tiempo y con la práctica. Entonces aquí hay algo que me, siempre me ha dicho, tengo dos amigas músicas que, bueno. Han pasado su vida de que eran chiquitas, metidas desde la etapa uno de la universidad y la otra estaba en, en el cole, en la escuela, tenían un buen profe de música. Entonces han estado practicando instrumentos y, y practicando por lo menos por semana cuatro, más de siete horas a la semana tocar ese instrumento. Ya son adultas, ya tienen 40 y pico y ya son expertas. Pero siempre me decían, me arriesgan porque decían, es como que siempre dice ay un talento, un talento, pero nunca reconocen que un músico tiene que dedicarse demasiadas horas a ensayar una misma pieza para hasta que le sale bien. Y yo no eso me acuerdo porque mi hermano, el músico ¿verdad? tiene parte de eso, desde pequeñito, primero le comprar comprado un violín y todos estaríamos huyendo, porque <risa> Esta escuchar a alguien que está aprendiendo a tocar violín es un poco frustrante, para el que tenía que tener una paciencia con uno mismo escuchar cómo le sale ahí que parece un gato arañando <risa> la pizarra. <risa> y después pasó el saxofón, que sonaba muy duro, pues tenía que practicar en el baño, porque si no todo el resto era como, ah, suena como un camión, <risa> entonces... Como en realidad, el adquirir esa destreza requirió muchísima disciplina y muchísima dedicación. Entonces, los músicos y los artistas, a pesar de que ya una vez ellos pueden hacer un trazo y se ve como si fuera un elefante y uno hace un trazo y parece un pan. <risa> lo decía el principito, el elefante que se le había tragado la culebra y yo decía que era un, un era lo que decía el, el adulto, un sombrero. ¿Verdad? Entonces, como incluso esa habilidad se va desarrollando con la práctica. ¿Verdad? Siempre decían, la práctica es el maestro, pero las habilidades, mientras más las uso, y de hecho, mientras más uso mis habilidades espirituales al servicio a otros, se vuelven más fuertes, se vuelven un poder del alma. Entonces, mientras más uso mi paciencia, más voy a dar espacio a que otros sean como son, entonces voy a dar espacio para sentirme bien yo también. Entonces, son esas cosas lindas como... Lograr, eh, no sé, poder ser muy tolerante cuando se necesita, poder ser adaptable cuando necesita. Entonces, me, hace, me sirve a mí, pero me sirve también para traer un espacio a otros para que vean que también pueden hacerlo ellos, de cómo reconocer esa habilidad en sí mismos. No sé si ustedes ustedes les ha pasado a ver a alguien y dice, ah, mira, en medio de alguien y no se enojó. Entonces, sí se puede responder de forma tranquila cuando alguien le viene a gritar algo a mí, ¿verdad? No me acuerdo, eso tenía las secretarias, para mí han sido así como claves, secretarias muy lindas que he conocido, ¿verdad? Y gente de distintas habilidades de, de servicio al cliente, pero tengo así como tres en mi memoria que han sido dulces, lindas, a pesar de que la gente venga y hace cosas y quiere que se las haga ya o que resuelvan cosas que ellas no pueden resolver. Y ellas con todo el cariño, la paciencia y todo les va explicando hasta que entienden lo que tienen que hacer. Que en otro momento, a otras que dicen, no, le gritan y chao, ¿verdad? Entonces, para eso a mí me inspiró mucho ver esas tres secretarias que guardo en mi corazón, ¿verdad? que me, me hicieron entender también que, que aunque haya gente que venga muy enojada, uno no tiene que reaccionar o a sea, su enojo. Y si uno les da ese espacio, entonces se puede... Transformar incluso el enojo que trae la persona, porque el enojo siempre es una reacción a algo más. Se vienen muy frustrados porque no saben cómo resolver algo y, y ellas les pueden dar una orientación de cómo hacerlo. Entonces, una misma persona, dependiendo de cómo ella haya desarrollado su habilidad, puede más bien ser un bloqueo o puede ser una guía y una orientación. Entonces, uno mismo, ¿verdad? Dependiendo de la persona que le toca, a veces reacciona de ciertas formas, pero como si uno logra usar esa habilidad, se vuelve un poder, entonces se vuelve algo que me va a ayudar a mí en momentos que más lo necesito y a los demás también, entonces para mí eso ha sido clave también de entender que mis habilidades pueden ser aprendidas, pueden ser desarrolladas y eso por ejemplo, para mí los idiomas se me hacían fáciles pero cuando ya me pusieron a traducir no fue tan bonito, recuerdo <risa> las primeras veces como que... Yo, bueno, me hacía falta más vocabulario, me hacían falta más habilidades, así, pero me acuerdo que había una, una profesora aquí que fue la, la que, con la que yo empecé a meditar aquí, que se llamaba Valeria, bueno, se llama, y que ella decía, no, pero yo, ella siempre era la que nos traducía, bueno, con Priscila, y siempre se, es muy cansado traducir, entonces quería que yo desarrollara esa habilidad, pero yo decía, sí no, no puedo, yo no puedo, no me puedo traducir, y me acuerdo las primeras veces yo me trababa, me quedaba en, Así me congelaba, no entendía nada de lo que estaba diciendo la otra persona, nada más porque estaba ahí al frente y tenía que hacerlo y decirle a los demás, tratar de decirle a los demás en, en español lo que ella estaba diciendo en inglés. Pero poco a poco, con la práctica, ya iba desarrollando más esa habilidad. Entonces, uno tiene que... Y ella siempre me empujó, me empujó, me empujó, me decía, ya no lo he esta vez, pero vea, y me daba consejos de cómo lo hacía ella, de cómo se podía hacer. Entonces, ella tuvo la paciencia de ir enseñándome a mí el proceso y de reconocer en mí que yo tenía esa capacidad para lograrlo, hasta que ya, bueno, igual uno tiene mucho por mejorar siempre, pero eh, ya uno traduce un poquito mejor que cuando empezó. Entonces, también como dar clases, hacer charlas, dar meditaciones, uno primero quiere sentarse y que todo le salga maravilloso y tal vez fue así un regalo que le hice el alma suprema y le salió una super meditación, uno meditando solito así en un lado y otro es uno se durmió otra vez, uno no logró, pero con la práctica, poco a poco, uno va logrando estados más bonitos. Entonces, para mí eso es esencial de entender también que uno vino a reconocer y despertar habilidades, pero tiene que usarlas. Digamos, es diferente si uno le dicen, siempre tengo así una, una memoria que decían, es que esa, esa persona desperdició su inteligencia porque no no fue estudiar más y se quedó como, no sé, sacó una carrera, no, no quiero decir más detalles, porque tengo así, más <ríe> pero digamos, alguien que sacó una carrera universitaria, la sacó en los cuatro años, rapidísimo, súper bien, buenísimas notas, y después eh, ya no quería trabajar en eso, ya no quiso sacar nada, sí le ofrecieron becas, pero se puso a trabajar en un call center y en otras cosas, y después como que vive así, que pudo haber aprovechado más su parte, de, bueno, la gente siempre decía eso. Pero de cada uno sigue su propio camino, ya no le gustó lo que había estudiado, ya no quería practicarlo a pesar de que se le hizo muy fácil. Entonces cada uno también decide en qué forma voy a aplicar las cosas. Y a veces a uno se le sale fácil cosas, pero tal vez no es lo que uno quería y no estaba en su camino. Y tal vez hay otras cosas que le van a costar más, pero lo va a disfrutar más. Y tal vez va a ser que uno se sienta más pleno haciendo esa otra cosa, porque también el proceso es interesante vivir. entonces es bonito saber, y como estábamos hablando ahora antes, ustedes estaban diciendo de que uno nunca, nunca tiene que decir que ya, que ya se acabó, que ya el tiempo llegó, a, ¿verdad? Que ya acepta, no, estas cosas, no, también porque eso ha sido cosas de inspirado, inspiradoras de que incluso gente con muchos años, por ejemplo, Daddy Yankee, que era nuestra directora, que siempre la pongo ella, la, bueno, les conté que tenía más de 80 años meditando, pero en, cuando ella cumplió sus 60 años, le dijeron que la estaban invitando a Abraham por primera vez a abrir un centro en Londres, por primera vez en el extranjero. Y le dijeron a ella que fuera cuando tenía sus 60 años. Y ella tuvo la valentía de decir sí, aunque ya soy mayor, aunque no sé inglés, aunque <ríe> lo que sea, pero ella era, tenía una fuerza de determinación tan linda, y además sus esfuerzos de, de meditación y espirituales, que a sus 60 años se embarcó en esa. Nueva Aventura y gracias a ella se abrieron centros por un montón de países, de hecho vino acá a Costa Rica y todo, entonces, y pues gracias a eso se pues, abrió un centro aquí, entonces el, la valentía de esas personas abre caminos, entonces también demuestra que uno, el cuerpo es solo un instrumento y para mí eso también clave ha sido de entender habilidades, por ejemplo, de, de gente que he conocido en mi vida, eh, una que la, la operaron de una pierna porque tenía cáncer desde pequeñita y se lo habían quitado, quedaba como letras, tenía la pierna bien y después cuando ya estábamos adultos jóvenes devolvió el cáncer y le tuvieron que amputar la pierna y ella igual eso no le detuvo, ella siguió haciendo cosas como retos para ella que para uno podría ser un poco más fácil pero siempre retador. Eh, Hacía competencias de nado, aguas abiertas, entonces iba a entrenar a la piscina y era toda la cosa. Y tengo un conocido que ya era deportista siempre, eh, la trataron de robar el carro, le dispararon a la columna vertebral y quedó inválido. Pues ahora es campeón de surf centroamericano, de surf adaptado, ¿verdad? ¿no? Entonces no dejó que esa limitación física les pusiera a, a, a que no pudieran desarrollar esa habilidad. Entonces, para mí esos son claves, ¿verdad? Como ya máximo nivel, ¿verdad? Pero hay cosas que uno a veces dice, no, yo como, si vea y uno tiene bien las dos piernas, bien su columna vertebral, tiene, aunque tenga ya ciertos años, hay cosas que igual se pueden desarrollar. No, siempre, ¿verdad? No comparándose, no va a ser nivel olímpico, digamos, pero, pero mi nivel de disfrutar, de, de aprender y de darme cuenta que está ahí esa, esa habilidad que puede ser útil también para el mundo. Entonces, para mí eso es clave para reconocer ahora, que es la clave de cómo despertar y darme cuenta de mi propio camino de aprendizaje o disfrutarlo. Entonces, es cómo sacar, cómo ir superando esos límites, cómo poco a poco yo voy logrando ser mejor de lo que era hace una hora. Cómo... Puedo lograr aplicar lo que sé y ir mejorando, ir aprendiendo, ir, ir haciendo las cosas, comida más rica, ir haciendo como unas recetas, ir aplicando cosas que tal vez sean cotidianas, pero que son avances para mí, como un poquitito de paciencia, hoy mañana va a ser el triple, pero ese poquitito fue la base para que yo aprendiera a ser aún más paciente, es como... Mi, mi atajo a lograr ese estado de tranquilidad para saber que se puede y de ahí ir un poquito más, un poquito más. Verdad, no viene no de una vez a, a subir el Everest y sí, me costó subir mucho el Chiripú. No voy no, a no, lograrlo la primera y me puedo morir. Así que saber que está ese proceso, por disfrutarlo. Y también confiar, confiar en mi proceso, no desanimarme. Aunque me cueste un poquito al principio... Poco a poco se va a hacer más fácil, pero tengo que aplicarlo. Y aquí la clave de esto es cómo lograrlo de forma fácil. Voy a dar un tip para hacerlo todo fácil. Vean, normalmente cuando uno quiere, digamos, como está dejar de ser impaciente, dejar de enojarme, dejar de es enfocarme en lo que me está costando. Y es... Eso, te digo, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, ya, no, no, yo voy a estar paciente, yo voy a estar paciente, pero ¿cómo es posible? Entonces te sale la impaciencia, te sale el enojo y cuesta mucho transformarlo. Entonces aquí vamos a cambiar el enfoque, vamos a poner ok ¿cómo quiero estar? ¿Cuál es ese estado emocional, sentimental, deseado que sí quiero experimentar y quiero traer al mundo? Quiero que nazca de mí ese nuevo ser. Entonces, no es enfocarme, por ejemplo, había una profe en, en, en Indiana que estábamos que me gustó mucho, es como sentir que ese viejo yo era un nacimiento anterior, y que ahora que estoy volviendo a reconocer la fuerza que existe en mí, el alma que soy yo, toda la capacidad que hay en mí, es como que tuve nacimiento espiritual nuevo. Entonces, ahora estoy en este cuerpo que venía de ese nacimiento viejo y tiene ciertas cosas, pero que yo espiritualmente soy otra. Es el alma nueva, renacida, volviéndome a explorar y descubrir lo que soy. Entonces, enfocarme en eso, en qué quiero florecer, en cuál es la cualidad que quiero tener. Quiero ser más contento, entonces voy a enfocarme en qué me hace sentir contento, cómo puedo estar feliz sin, sin necesidad de esperar de los demás, porque ya no está la felicidad. Es como volver a despertar esa cualidad que ya estaba en mí para que vaya tomando fuerza. Es como germinar el frijolito de la felicidad, de la paz, de la armonía, y no cómo resolver esa mata que tengo ahí, maleza, la de, de impaciencia, digamos. Entonces, enfocarme en esto, y eso poco a poco le va a hacer sombra a la impaciencia, y ya la va a matar, digamos, teniendo términos de, de, de plantas, ¿verdad? Es como que con eso se va trayendo la luz, que ya no va a ir disipando esa oscuridad. Entonces, de forma natural y fácil, ya eso no va, no va a ser lo primero que sale. Va restando la fuerza. Si yo mi concentración, mi enfoque lo estoy poniendo en otro lado, donde yo pongo mi concentración, donde pongo mi mente, donde pongo mis pensamientos, ahí voy, ahí actúo, ahí hablo y ahí reacciono. Entonces, si estoy enfocado tengo que no enojarme, tengo que no enojarme, tengo que no tener miedo, tengo que no sentir tristeza, en dónde se va, a esa mata que se, me, se nos, a esa maleza que empezó a germinar, entonces ahora es el contrario, voy a darle todo mi abono, todo mi tiempo, entregarle la vida a estas nuevas cualidades que quiero emerger y eso me da la fuerza de poco a poco lo demás se vaya sacando de forma natural, es como, como limpiarle el agua sucia a un vaso de forma natural, si moverlo ni nada, es nada más dejar que yo le el agua limpia hasta que poco a poco vaya sacando toda la suciedad que viene en el vaso y solo me quede el agua limpia. Entonces es enfocar en lo que sí quiero, en cómo me quiero estar, en qué habilidades quiero tener y que saber también que lo que yo desarrolle va a ayudar al mundo. Y aquí pusieron, hay personas que les hace más fácil aprender algo que a otros. No es que no lo puedan aprender, pero les puede tomar más tiempo exacto. Entonces, la idea de aquí es dejar de comparar, porque cada uno tiene su proceso. Entonces, también eso, como los docentes nos dicen que hay que tener una atención diferenciada para cada estudiante. Hay unos que les cuesta más de la forma visual, entonces oral, otros que necesitan hacer para aprender. Entonces, tengo que descubrir cuál es mi forma fácil y cuál es mi proceso y tener mi paciencia. <risa> Mi tiempo es mi desarrollo, pero saber que mis triunfos, mis logros son propios y si van a ir construyendo la base para ir cada vez llegando a ese estado que quiero germinar. Es esa semilla que va agarrando raíces, va agarrando fuerza, se va haciendo tallo, se va haciendo flor y ya se hace un hermoso árbol. Pero es mi árbol a mi propia medida, a mi propio tiempo. ¿Verdad? No es el árbol olímpico, no es el árbol dios, es el mío propio que que cuando yo lo uso sí va a traer fuerza. La idea es como eso, que traer plenitud al alma. Entonces, descubrir mis talentos es para usarlos, ¿verdad? No es decir así como, "Ay, soy la persona más inteligente del mundo, Ni IQ está ¿verdad? perdón, ¿para qué? Si, si no no estoy aportando nada, ni a mí ni a nadie, nada más para decir que tengo un super IQ." ¿verdad? Entonces, es como, ¿qué puedo hacer con eso? que puedo aportar? que puedo ayudar? Porque en realidad donde más se multiplica todo es cuando lo uso. Es como tener mucha plata en el banco, tenerla siempre ahí, estar con miedo de que el banco en algún momento quiebre y me quede yo sin plata y nunca lo hice para nada. Y de repente algo me pasó y um, ya no estoy en este cuerpo y esa plata quedó ahí y se la lleva al banco. Entonces es como tener todos esos talentos en mí, pero si no los uso en la vida, si no los uso para ayudar, si no los uso para construir donde se quedaron en el banco y desaparecieron. Por eso es importante entender que los tengo para algo, que yo aporto, que yo construyo, que yo ayudo en este mundo también. ¿Sí? Entonces, sentir que estoy donde tengo que estar y voy a disfrutar de mi propio camino, que yo lo estoy caminando. Nadie más lo camina por mí, pero me toca a mí caminarlo. ¿Verdad? Es como eso. Tengo que dar esos pasos porque si no... Entonces, para terminar, quiero nada más que escriban un talento, una habilidad que les gustaría así desarrollar. ¿Cuál es su talento deseado? Algo, algo espiritual, ¿verdad? Algo del alma. ¿Qué, ¿Qué cosa les gustaría lograr? ¿Cómo les gustaría sentirse? ¿Cómo les gustaría ser? ¿Cuál es su, su visión de, de, de, de plenitud para sí mismo? O sea, si algo sencillito. Puede ser una cosita para alcanzar, ¿verdad? No toda la plenitud. Una cosita deseada. Y ya con eso cerramos. Entonces, mi estado deseado. Ahí quedó sellado, en esa página, pero también en su corazón. Bueno, no sé dónde lo escribieron ustedes, pero cuando la hayan escrito, que quede ahí firme. Este es mi estado deseado para hoy, pero también es un bonito ejercicio ir revisándolo, porque... Los talentos cambian, las habilidades cambian, es diferente la habilidad que desarrollo cuando está en la escuela a nivel colegial, a nivel universitario, a nivel laboral. Entonces también mis estados deseados tienen que ir, ir adaptándose al tiempo presente. Hacemos un minutito de reflexión y ya terminamos. Entonces me siento... Tranquilamente Y voy a regresar A ese jardín interior en mi corazón Y voy a permitirme Disfrutar De esa hermosa imagen que he creado frente a mí Puedo sentir, experimentar, y hacerla tangible a esa visión de lo que quiero lograr. De ese estado dulce del que soy capaz de llegar. y volver a sentir, en este camino que voy recorriendo, en esta enorme obra de teatro de la vida. Tengo a mi guía supremo, siempre disponible, Siempre dispuesto a guiarme, acompañarme y ayudarme a despertar en mí todo eso que realmente soy, que mis talentos, mis habilidades son para el mundo son para crear juntos esa humanidad de paz, de armonía, de alegría, donde todos somos parte, donde nadie sobra. Sentir al alma suprema, abrazando al alma, dándome esa certeza y seguridad de que soy capaz y que todo va a estar bien y sentir en mi corazón esa promesa que hice para mí de qué es lo que quiero vivir qué es lo que quiero llegar a ser y saber que sí se puede lograr, que para eso está conmigo cuando sea que necesite mi dulce ser supremo, mi guía, mi padre, mi profesor. Con esta agradable sensación en mi corazón. Poco a poco, me siento lista, listo para el mundo. Om Shanti.